A pescar a otra laguna, fíjese, febrero. Mire cómo está el tiempo. Bueno, casi fin de febrero hizo calor, igual, ¿eh? pero estuvimos en laguna La Arenera. Nos dijeron está cerrada. Si quieren ir a probarla, fíjense, la abrimos, reabrimos, diríamos, en marzo. ¿Qué pejerrey tiene? Y esto es lo que pasaba. Acá tenemos la anchoa de Emilio de ahí del repunte, espectacular, espectacular. una anchoa espectacular. El dientudo amarillo en filé también anda muy bien. Muy bien, coloreado con amarillo, dientudo fresco, espectacular esto. Bueno. 10 minutos que tiramos, mirá. Espectacular el pejerrey, tremendo, hermoso. Con una línea levantadita, picó arriba. Up front.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 www.fresgear.com.ar En ruta 188, en el kilómetro 171, te encontrás con la estancia Los Amigos, Laguna de Gómez, Junín. Los espera para pescar pejerreyes, ya sea de embarcado o de costa. Dispone de bajada de embarcación, camping, alquiler de botes, carnada y guías de pesca. Comunicate al teléfono 1169 74 1115, en Facebook, Estancia Los Amigos. Pesca Embarcada junto al guía Claudio Vicentín, comunicate al 226 689843 en Facebook Claudio Vicentín.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 y un pattern para pescar en profundidad como se arrancó, pero el agua está caliente por ejemplo, hicimos un relevamiento la semana pasada en Cochicó, agua caliente, el pescado estaba abajo, hubo que sí o sí usar un pattern. O sea, ustedes se van a llevar un conjunto de cuatro equipos de boya, muy bueno, escuchen bien, en 12 pagos de 300 pesos. Años, sí, venía con, venía con otro nylon. Excelente pescado. Excelente pescado. Bueno. ¡Ah, bueno, qué es. pescado! ¡Nah, qué no va a ser grande, Cali! Mira lo que es esto. ¡Oh, porfa! Hermoso. Hermoso. Estamos comiendo... Traigan, traigan off, ¿eh? Porque hay... Ahí está vale. Traigan off. Hermoso no. pescado. Qué belleza Y bien comido, ¿eh? No... Plateadita. Está comiendo plateadita de cosas raras. Buenísimo. Muy bien. Qué pescado, sí, No Nos sale uno chiquito. Todos grandes. Todo tamaño. Todos buenos. De 350 a 400 para arriba. Todos buenos. Tremendo. Seguimos.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 Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 36 36. Visita www.club-delmedio-pescadores.com.ar En Rincón de Milbert Tigre, el arco iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén.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 También hay varios modelos de Shimano, ahora estos días están entrando más modelos unican por, por todas las redes sociales, por el teléfono que va ahí en pantalla y Los esperamos acá en el local Hola amigos del Pescador, queremos presentarles algunas cositas para esta temporada de Pesca Rey? Sí, bueno acá como verán tenemos algunos recitos de Shimano Modelitos variados, distinta gama, distinta velocidad de recuperación, distintos precios el Modelo Ultegra, el modelo Katana 1000, excelente modelo Siena, precio-calidad insuperable, esta es la línea nueva del Siena, el Syncope. que es un reel que ahora está con descuento, aproximadamente un 20% de descuento. El Daiwa Fire viene de tamaño 1000, 2000, 2500, 3000, eh, un reel súper económico. Modelitos de Okuma, Okuma Seymour, un reel super liviano, súper suave para la pesca pejarra, y lo usan también para varios aparatos de la ligera. Bueno, unas de Shimano, como la Stimula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 Esta cagada que no Linda bobita Este Pone, este sí ponete Mario, ¿eh? Agarra Mario. De <risa> ¿Sí, sí, sí, no, y sí, si voy a hacer un rato también. Pónganse los dos que sacamos una foto, pónganse los dos. Ahora guardamos la foto. Ponete, y sacamos una foto.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 Cabañas, El Picapalo, Entre Ríos, Argentina.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 Ponete, el que te saca más fuerte. Como oh, si lo hubiera pescado vos. Claro, así. Eh, bien campeón. Con un palo. Con un palo lo sacaste.